Son las 22 horas con 13 minutos y yo quiero agradecer a nuestras invitadas invitados que nos acompañan hoy en los estudios han tenido paciencia para guardarnos unos minutitos y queremos además, nosotros sentimos muy orgullosos lo decíamos cuando veíamos la nota de las cholitas escaladoras porque son un orgullo para nosotras y, y bueno presentarlas ahora, conocer un poco sobre el entrenamiento eh, el esfuerzo y, y todo aquello que han ido mostrando al esca, escalar por ejemplo eh, la Concagua, de los, eh, la cima más alta de la región de sudamérica por encima de los 6900 900 metros sobre el nivel del mar y bueno voy a comenzar saludando de inmediato a nuestras invitadas e invitados empiezo por favor si me permite con lidia o ellas señora lidia bienvenida buenas noches y felicidades por este eh, por esta hazaña que han realizado y deporte además bienvenida muchas gracias señorita y bueno estamos viniendo a contar un poquito de la experiencia ¿no? de nuestro ascenso aquí a Aconcagua Perfecto, permítame saludar también a Elena Bienvenida Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido? Ah, bueno, pues yo me siento feliz por haber llegado a la cima de Aconcagua Y junto con mis compañeros también de Cholitas Escaladores de Bolivia Y me siento feliz y contenta por haber llevado la pollera y en alto Y la bandera también pues, sé que mi pregunta es muy obvia, fue muy complicado Fue difícil Sí, ha sido difícil Porque no ha sido fácil Al principio Claro, hemos caminado tranquilo Después poco a poco va cambiando La clima, el tiempo Es falta de oxígeno Es muy seco allá Y otras cosas también Por hidrataciones esas cosas Aquí nosotros no hidratábamos Mucho y allá, a mi parecer, ha sido muy distinto. estábamos Nos hemos ido para 20 días allá. 20 el 27 de enero hemos salido de aquí, el, 20, el 27 de enero hemos regresado aquí. Nos hemos ido para 20 días, eran bastantes días. Y han extrañado a la familia y veía ese reconocimiento que les hacían, los claro niños sí. y todo. Y, y bueno, si me permites, Elena, quiero, oh, por favor, eh, saludar a la señora Virginia. Siñani, sí, ella también es la primera Cholita Escaladora que empezó con esto y bueno, hoy nos acompañan y tenemos esas imágenes también de, de el personaje, las fotografías. Señora Virginia, bienvenida. Ajá. Muchísimas gracias. Y yo he empezado así, como no había más antes que lo que he explicado, materiales para subir a la montaña, pero me gustaba escalar, y las polleras que nos ponen muy bajo, entonces por eso yo pensaba subir, me soñaba subir a escalar. Y siguen mis compañeras. Préstenle las fotografías, por favor, mientras usted me, me va contando, yo quiero mostrar esta fotografía. Esto es de 1979. Sí. Estamos ahí, por favor, me indican. ¿Y cuántos años tenía y cómo se animó? Yo tenía 20 años y sabéis Ahí estamos, perfecto. Un poquito el micrófono, por favor. 20 años. Sí. ¿Qué cerros, por qué cima he ido? De cocinera. ¿Sí? Sí, de la montaña a los turismos. Yo escalaba y cocinaba. Este, este, eh, eh, lo que usted está agarrando eh, en el vestuario era simplemente botas. ¿Botas de No, de botas de cuero, porque esa vez no había. Ah, hice Ni, ni violeta, ni botas, ni trampones, ni slipins, no había. O sea, le costó más. Sí. <risa> uh -huh. ...porque había querido subir a la montaña... ...y así tenía que sufrir yo. Qué lindo, señora Virginia... Sí. ...mire, es una experiencia increíble... ...yo quiero uh, agradecerle por acompañarnos... ...por contarnos un poco de esto... Y, ...y bueno, la primera cholita... ...que ha escalado las montañas... ...así, llevando, como nos decía Elena... ...también las polleras... ...y ha subido y, y ha podido hacer esta experiencia... ...pues, de la señora Virginia... ...y hoy se realiza, pues... Eh, junto a ustedes y otras eh, cholitas que no nos acompañan hoy, pero sí han ido en esta, en esta experiencia. A ver, quiero hablar de eh, Eulogio González, de, de la instrucción, por favor, vamos con el micrófono. ¿Cómo tienen que prepararse? ¿Qué... Eh, eh, ¿Qué tipo de alimentación, ejercicios, cómo uno se prepara para poder realizar este tipo de, de deporte también? ¿no? Muy buenas noches. Sí, justamente he eh, estado como instructor al desde el principio del proyecto, de la primera salida. Bueno, al principio lo han hecho deportivamente ya posteriormente se ha convertido en un proyecto y hemos tenido que hacer las prácticas. Más que todo, para la montaña se necesita la preparación física. ¿Qué tipo de preparación, por ejemplo? Bueno, la preparación física, más que todo, haciendo trotes, marchas, endureciendo los músculos, más que todo de las piernas, ¿no? Porque necesariamente eh, en este tipo de montañas como es el, la Concagua, uh -huh. el acercamiento son largos al llegar, la caminata son muy largas, son de ocho siete horas, ¿no? al principio para llegar, entonces para eso tenían que ellas estar eh, un poco más, eh, el tipo de terreno más que todo es arenisca, ir a lugares donde hay mucha arena, entonces hemos pensado en todo eso y ellas han, bien, han asimilado todo eso y aparte de que lo que han hecho en Bolivia... El entrenamiento, la práctica, lo han hecho también en allá, cerca allá en la, en la montaña, ya ascendiendo ya a la montaña. Y la preparación, eh, me decía, eh, de cuánto tiempo, por ejemplo, eh, para que pueda estar en condiciones. Y mire, son 6.900 metros sobre el nivel del mar, más de 6.900. Sí, justamente ya ellos. Ya estaban en práctica, cuatro años tengo entendido, ¿no? En el sí, caso de... Desde el 2015 ya está. Uh -huh. Entonces, antes de que se vayan para allá, hemos hecho la subida, bajada en, la, en los Guayna Potosí, que es una montaña mucho más cerca, eh, las técnicas de Gramponaje, lo hemos hecho en el glaciar. Entonces allá hemos tenido un poco de cuidado en todas esas cosas para que no, no lleguen a, a, a un fracaso allá, ¿no? Muy bien, estamos con Carlos Mamani, presidente de la asociación APTAN también, que nos acompaña. Eh, ya ya está un micrófono, eh, Carlos. Eh, ¿Cómo es cómo es esto de cómo ha ido creciendo este tema de, de, de escalar y, y ha ido eh, tomando más aceptación? Si nos puedes contar un poco de eso y también de los elementos mínimos que tienen que tener, ¿no, Carlos? Bueno, eh, bueno, mi nombre es Carlos Mamani Condori, presidente de la asociación de guías APTAN. Bueno, al principio, bueno, nosotros somos una organización que trabajamos en la montaña, guiamos turistas de diferentes países. La mayoría de las mujeres que, que participaron, digamos, en escalar son esposas de los guías, que van como cocineras, trabajan en alta montaña. Entonces, un día de esos ellos se animaron y escalaron, ¿no? Primero empezaron con el Huayna Potosí pues, y después ya diferentes montañas como Iñimán y... Eh, A Cotango, Painacota, Pumarapi, y al final escalaron el Sahama, la montaña más alta de Bolivia. ¿Está sobre los 6.000 también? 6.540. Es la montaña más alta de Bolivia. Entonces, eh, bueno, ellos han coronado todo eso, todo con éxito, ¿no? Entonces, claro, ellos han ido también eh, con sus propios recursos, nadie, nadie no les, eh, le han ayudado, ninguna institución. Obvio, quizás por el apoyo de la, de la asociación eh, ha tenido un apoyo, pero de otras instituciones no, no hemos tenido, ¿no? Entonces, para escalar la montaña también lo que se necesita, un escalador, es uh -huh. eh, el material, digamos, botas plásticas, que es bien importante, por ejemplo, para un 6000, uh -huh. ya, eh, que son un botas plásticas y sus grampones, el piolet, la cuerda, el casco. Aquí el, estamos con el casco, ¿no? Este el, es el casco, exactamente. Esta es la cuerda. La cuerda, yeah. sí. Eh, eh, estas son las. son pesadas, me decían. Sí, ¿no? más o menos eh, cada botas pesa más o menos como un kilo, más o menos, ¿no? Eh, casi dos kilos, ya serán los dos. Y Más los crampones, poco más todavía, ¿no? Pero entonces para eso tiene que estar uh, la persona, digamos, que va a estar, ya tiene que saber, digamos, utilizar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los crampones? Muéstrame, por son favor. Son estas, los crampones. Son estas que, que van al, al botas, ¿no? Esto va. Ah, ¿es a la botas? A la botas, por debajo de la botas. Sí, este permite super. que no resbale, ¿no?, en la nieve, ¿no? Uh -huh. Este es donde cuando lo pisas no resbala, ¿no? eso sí Es así, más uh -huh. o menos. ¿Ya? Y con eso pesa más, ¿no? Sí, es así, ¿no? <risa> eh, bueno, esto se pone, acá uh -huh. esto le permite que, digamos, el escalador eh, permite que no resbale, uh -huh. ¿no? Entonces, si no tuviéramos esto, ya prácticamente uno se iría ¿no es cierto?, Claro, pues, que tiene que tener mucho cuidado. Sí. Eh, esto y, de acá, ¿qué, qué se llama esto? Bueno, esto se llama un bastón de marcha, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es, ayuda, digamos, eh, tanto para subir y tanto para bajar, ¿no? Necesitan bueno, este, siempre que contar con esto, es lo eh, mismo. Sí, sí, este sí, sí, muy sí. Muy o sea, más que todo, esto se necesita para los acercamientos, ¿no? Uh -huh. Para los acercamientos a los glaciares. Eh, esto te ayuda bastante, digamos, para la rodilla también, ¿no? Una vez, una vez que ya está en el hielo uh -huh. o en la nieve, ya se usa esto, que se llama piolet. Piolet de marcha, uh -huh. ya esto ya se usa prácticamente, puedes usar como bastón también para caminar o algunas partes ya como para escalar, como esto. ¿no? Ok, ese es el Piolet. Ese es el Piolet. ¿Y esta? Sí, sí, sí tienen que tenerla. Sí, estas son uh, gafas, por ejemplo, estas gafas eh, ayudan bastante para el viento, ¿no? Estas gafas permiten que no entre el viento. Por este lado, ¿no? Porque hay diferentes gafas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Es unas gafas también como esta, pero de esta si ya ingresa el viento, entonces ya te entra alguna arena, algún alguna suciedad, por ejemplo, al ojo, ¿no? Por este lado, por favor. Esa está ya más, ahí estamos, ¿no? Más cubierta por esta parte incluso, ¿no? Exacto, sí. Ahí. Ahora, este implemento que estamos viendo es necesario, ¿sí? Es sí. muy importante. Tienen por... que llevar adelante. Sí, por ejemplo, las gafas es muy importante uh -huh. en la nieve, porque... A veces eh, se si no usas esto, entonces eh, hasta te puede dar, eh, como se si dice, eh, cáncer, ¿no? Produce cáncer todavía. Es por eso es que por las ultravioletas del, del rayo solar uh -huh. es muy importante usar las gafas de sol. A ver, señora, adelante, Carlos. El, por ejemplo, el cuer, cuerda también es muy importante porque en el glaciar tenemos, eh, nosotros le llamamos grietas, uh -huh. que son unas rajaduras en la nieve donde se forman, ¿no? Entonces, para cruzar esas partes, si, o si necesita una cuerda a una distancia, digamos, puede ser 8 metros a 10 metros uh -huh. para cruzar. Si uno pasa, si se entra, entonces el otro que viene de atrás lo detiene, ¿no? Íhala. Lo detiene, uh -huh. lo bajala. Es muy importante también la cuerda, ¿no? Tanto para, para ascender o escalar. Es el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Ustedes, ustedes trabajan en equipo. Vamos con el micrófono, por favor, con la, con la señora Lidia. Eh, Aprendieron a utilizar todo esto, y por lo que le estoy entendiendo, me decía Carlos, decían ustedes, no nos podemos quedar acá, nosotros también vamos, y nosotras empezamos a escalar. ¿Cómo surge la iniciativa, Lidia, de, de empezar con, eh, con esto de, de escalar las cimas? Bueno, para nosotros ha surgido, pues, me eh, hacia, hacia la mujer había mucha discriminación. Uh -huh. Antes, en la montaña igual era, ¿no? Y de esa manera nosotros hemos querido, tal vez, demostrar, ¿no? No a, a ellos mismos. No solo a los nuestros, hombres. A, a nuestros esposos mismos, ¿no? Que demostrar que sí podemos escalar. Pero él es, ¿Qué decía, le decía el esposo, por ejemplo? <ríe> bueno, él me decía, ¿cómo puedes escalar con pollera? Y yo le digo, voy a escalar con pollera porque yo no me quiero sacar mi pollera y ir ahí. Y para escalar, pero yo quiero escalar así con pollera y bueno, por favor mm, había solo, solo una ocasión para Ajá. poder ir ¿no? porque Ajá. siempre ellos están con clientes uh -huh. y no nos podían llevar, pero había una ocasión que no lo hemos dejado pasar <risa> y bueno no, ese día lo hemos decidido y bueno, yo he convocado ya a mis amigas diciendo podemos ir a escalar en el momento solo habían cinco cholitas, ¿no? Que querían ir a escalar. Bueno, ya nos animamos para mañana, nos animamos. y luego ya ha pasado la noche, han llegado seis más <ríe> ya y cuántos entonces ya eran? fuimos ya once <ríe> por primera vez, ¿no? Para ir a escalar el Huayna Potosí. Y bueno, y ya vamos. Y bueno, pues las once hemos hecho cumbre. y nosotras felices pues de haber hecho... Y ahora, ¿qué ¿no? le dice el, el, el esposo? Bueno, mi esposo me sigue apoyando y él siempre me da el ánimo para que yo siga ¿no? con, con este proyecto, que ya se ha vuelto un proyecto. Y bueno, pues tampoco lo he defraudado, ¿no? Siempre hemos llegado a la cima y bueno, él se siente feliz. Aquí está mi esposo. Elio, Eulalio González, y él me da todo su apoyo. El esposo <ríe> y Mi esposo. Y no, me dijo, yo pregunto. Y ahora, ¿qué dice? Le pregunto directo, pásele el micrófono, por favor. Al inicio no creía y ahora sí, me dice. No, bueno, claro, es que siempre uno duda, ¿no? Es que como son mujeres, tal vez... El sufrimiento más que todo. La sufrí, Quiere disimularlo, ¿verdad? ¿no? La, la no, y el primer, la primera vez también, claro, de subida hemos subido bien, pero el problema era la bajada porque había grieta, el precipicio, un poco ha llorado y me decía, bueno, mira, la bajada siempre es peligroso, ¿no? Y yo le decía, bueno, Lidia, esos son los, los problemas, pero... Posteriormente he asimilado eso y, y yo le he apoyado y he dicho, bueno, entonces seguiremos y a quien les gusta, iremos a otra montaña, la preparación física y todo hemos hecho, bueno, hasta el momento lo han logrado. Y hoy, hoy está muy bien sí, además, sí. está muy bien. Y sí, le, sí? le, le dijo, la, le dijo, tapó la boca, le dijo, mi por favor. Sí, sí. Lo digo bien. Voy ahora con Dilena. Sí. Yo te decía hace rato, Elena, algún momento decías, ya no puedo, o, o siempre estabas, o también va el tema del, del mismo apoyo entre el, el equipo, ¿no?, las compañeras. Claro, justamente nosotros como somos un equipo, nos apoyamos en las buenas y en las malas, pero siempre nos estamos apoyando todos, así, somos un grupo y todos tenemos que apoyarnos. Y siempre es eso, porque no, yo, yo, pues, Siempre he dicho voy a seguir adelante, no voy a dejar porque nos esperan más montañas que vienen ya hasta Everest, ya estamos soñando con el Everest, que queremos ir. Sí, ya les has y escuchado, ¿verdad? ¿no? Ese es mi sueño. Hay que gestionar aquello, ¿no? para ir a Everest, que está más de 8 mil metros. ¿Y qué le dice la familia? ¿Y el esposo también? <risa> claro que sí, justamente mi esposo me está apoyando. Eh, sí, me está diciendo, sí, sigue adelante, que no tienes que rendirte, yo te apoyo. Era Siempre igual que eso. el instructor no le creía al inicio. <risas> <risas> no, él, él sí me ha apoyado, yo la primera vez, primero primero ellos han subido, pero yo no he hecho el primera vez uh -huh. que con ellos. Después, en segunda vez, ya, ya he subido en, al este, a Huayna uh -huh. sí. Yo he hecho hasta ahorita cuatro montañas, nomás aún estoy haciendo cuatro montañas y sí. lo he hecho muy bien ¿y con el Aconcagua. Guaina y Acotango, sajama el último, después esto más Aconcagua más ya he llegado a la cima y estoy feliz y contenta y estoy agradecido de mi esposo también que me ha apoyado y siempre cuando estaba allá en, en Aconcagua siempre me mandaba seguir adelante tú puedes con ese más ánimo y la gente que nos Ah, que nos hemos visto allá de exteriores fuera de país mucha gente nos animaban seguir adelante cholitas mucha muchas fotos fotos más famosas para que estábamos y más aquí. fotos de ¿eh? Sí <risa> nos, en ese momento nos sentimos muy felices y con ese ánimo más en, hemos subido ya qué bien <risa> qué bien Elena yo quiero ir con una, una, una consulta más junto a la señora Virginia, que nos, muy gentil, nos ha ido mostrando estas, estas fotografías. Eh, el, esta que me decía del 79, ¿fue la primera vez que usted escaló, señora Virginia? Sí, es primera vez. A ver, vamos otra vez ahí. ¿Y cuántos, cuántas montañas ha escalado? Por eso yo he empezado con Guayna Potosí. Ya. De Alemania, Contoridi y Negro he hecho. ¿Cuatro? Sí, eso he hecho. Y le ha gustado mucho, ¿se imagina? Sí, me, me gustaba, pero a mí nadie no me apoyaba. ¿No, ¿No estaba el esposo? No, yo no tengo esposo, no soy soltera. Entonces, soltera. Entonces ¿no necesitaba tampoco sí. al esposo? <risa> <risa> no se me preocupe. Le iba a decir que no. <risa> Ahí está. y y ahí están las, los, las cuatro. ¿Qué le dice ahora a, a ellas? Ah, que sigue están empezando? adelante a mis pasos, que ven que han seguido a mis pasos yo felicito a ellos. Eso sería mi palabra. Y, y, lo, y la familia, que se, los sobrinos, no le han dicho, yo también voy a tomar el ejemplo. Así ah, ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, pero no sé si... Pero claro, no se anima. Claro. <risa> eh, Muchísimas gracias. Y tengo un hijo, es guía. Es guía. Es guía. Oh, es guía también. Él, debe ser un orgullo, me imagino. Fue la primera <risa> cholita escaladora. Mi mamá, <risa> que imagínense. Eh, a ver, ¿qué más me puede decir para ir cerrando la entrevista? Eh, ¿Hay proyectos? Eh, bueno, sí, tenemos muchos proyectos, uh -huh. pero o sea, están, como se dice, en borrador. Uh -huh. eh, queremos eh, ahora, eh, digamos, el apoyo de nuestras autoridades, eh, queremos apoyo de la gobernación, de uh -huh. la alcaldía, queremos el apoyo del, de nuestro señor presidente uh -huh. para que estos proyectos, para que este sueño se haga realidad. Uh -huh. ¿No? El objetivo es ahora, el nuevo sueño, como dicen ellas, es el Everest. Pero para esta montaña se necesita más, eh, más economía, que es la montaña más cara del mundo, ¿no? y también la montaña más alta de, del mundo. Entonces, eh, nosotros estamos ya haciendo este nuevo proyecto. Uh -huh. Dios mediante, o Dios, o Dios quiera, que un día ellas lleguen a la cima. Estamos seguros y vamos a hacer ese apoyo para que las podamos ver así, más famosas no podían ser, me decía Elena. Muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la cobertura, y también mandar, pues, un, tal vez a nuestro señor presidente, que nos ha apoyado, ¿no? Y eso también nos ha dado más valor a nosotras, porque... Hemos dicho en no cuando hemos visto en el fe nos ha apoyado, nuestro presidente nos ha apoyado y nos sentíamos más felices y con más capacidad para seguir adelante todavía. Y tenemos las, siempre esa esperanza que, bueno, nos va a apoyar y ¿dónde más nos llegaremos? ¿No? Porque tenemos muchos sueños todavía. Qué lindo, Muchísimas gracias. gracias. Elena también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la cobertura y así también agradecer al presidente también que nos han dado un, un, un mensaje que nos ha mandado. Eso no esperábamos del presidente y nosotros quisiéramos ver personalmente, encontrarlo y contar nuestra historia, lo que hemos hecho en las montañas, cómo hemos pasado y contarle eso. Es un deporte. <ríe> eso pues. Va a ver qué se va a dar aquello, Elena. <risa> Señora Virginia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Igualmente, de, agradezco a usted, a canal también. Muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, sí, nos despidamos, por favor. Bueno, eh, bueno quiero decir, también teníamos una sorpresa acá. Eh, justamente ellas han ido acompañando he ido acompañado por un grupo de, que es eh, Producciones Arena de España uh -huh. y quien ha financiado también todo, eh, toda la, la expedición y yo creo que ya para fines de diciembre se va a estrenar ya la, la, la película, porque han hecho una película, es por eso tal vez el lapso y el tiempo que han tardado por la filmación, los camarógrafos. En Entonces, diciembre estrenamos la película la de las solitas escaladoras. Ya van, sí, ya es una, Excelente. una, una, una sorpresa. Excelente. Y madre. Ya van a poder ver personalmente cómo ellas han sufrido y todo eso. Y me decían, ¿no somos famosas, obvia que sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad un orgullo que estén con nosotras y se Seguro, para adelante se vienen estos proyectos y se van a consolidar muchos más. Siempre bienvenidas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa en el programa y ya retornamos. Quédese con nosotros.